esa sería la noticia, digamos, del día o de la semana, como un monarca un rey ha sido asesinado por un zurdo. ¿no? y tal vez entre la noticia vería diría el fallecido de 120 kilogramos de peso era el rey de Moab el deceso tuvo lugar ayer tras ser atacado con arma blanca por un terrorista israelita ¿no? y así más o menos sería el tenor de la noticia, si es que hubiera un periódico en ese entonces ¿no? la voz de Canaán también Tal vez nos hablaría acerca de Sangar, y nos diría por lo que encontramos en estos versículos, un periodista israelita desconocido hizo una proeza, y simplemente sería esa la noticia. Tal vez en la portada del periódico encontraríamos que va desarrollando varios detalles de lo que hizo aún. En un pequeño pedazo del periódico simplemente citaría a Sangar, un desconocido, un forajido, y simplemente así sería el periódico de ese día, Tal vez, si leyéramos ese periódico, La Voz de Canaán, nos quedarían varias cosas en nuestra mente, ¿no? en nuestra memoria. Y tal vez, al leer toda esa página, o todas esas páginas que nos hablan de los detalles de cómo, cómo Eglon fue asesinado por este zurdo, nos quedaría en la memoria que Eglon era un hombre muy gordo, ¿no? 120 kilogramos, tal vez diría el periódico o más. ¿no? Pero algo que es más significativo, en esta historia, de que de lo que hoy vamos a hablar es lo que más significativo es que Aot era un zurdo. De eso es de lo que nos habla es que esta porción de la escritura. ¿no? Nos habla de un juez que se llamaba Aot y que tenía esta particularidad, en era zurdo. Quisiera que vayamos a, al capítulo 3 y podamos leer a partir del versículo 12 al versículo 31. Voy a leer para ustedes lo que dice la Palabra de Dios en estos versículos. Fuerzas capítulo 3, versículo 12 al 31, dice así la Palabra del Señor. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Hebrón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek,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 de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho le entregó el presente a Eglón, rey de Moab y era Eglón, hombre muy grueso y luego que hubo entrado luego que hubo entregado el presente despidió a la gente que lo había traído Mas él se volvió desde, desde los ídolos que están en Tildar y dijo, rey una palabra secreta tengo que decirte él entonces dijo, calla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 Después de él fue Sangar, hijo de Anar, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Vamos a orar, hermano. Señor, te agradecemos por esta mañana, por la bendición, Señor, de traernos aquí, Señor, para estar reunidos y poder escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que tu pueblo, Señor, hoy pueda... Tomar este tiempo como el más importante, Señor, que tenemos en este día que tú has apartado, Señor, para tu adoración. De manera que nosotros seamos aceptados y también seamos animados, Señor, y que seamos llevados sobre todo, Señor, a ver el Evangelio y a ver a tu Hijo, Señor, en este día. Pasaje que encontramos en el libro de Cristo. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de tener tu palabra escrita. Ahí tenemos, Señor, contenida. Ahí tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Todo lo que tú nos dices, Señor, todo lo que nos demandas, Padre. Y nos muestras también allí en tu palabra aquella esperanza que nosotros hombres pecadores, Señor, necesitamos. Que es aquella redención traída por ti a través de ti. Te ruego, Señor, que, que te demos gloria, Señor, después de escuchar este pasaje, a ti, Señor, por la salvación que tú has podido para tu pueblo. Gracias, Señor, por esta mañana, por cada uno de mis hermanos. Te ruego que tu espíritu nos asista, Señor, que ilumine, Señor, nuestras mentes, que ilumine, Señor, este tiempo, que nos haga entender, Señor, este pasaje. Gracias, Señor, por tu palabra, y en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos que hemos leído en este capítulo, a partir del versículo 12, nosotros encontramos que nos habla acerca de dos jueces. Nos habla de Od, de una manera podríamos decir, más amplia nos habla acerca de este juez que se llama Od y de una manera muy resumida nos habla acerca de la vida de Zangar. Vemos en estos versículos, así como hemos visto la anterior semana, que Dios está dispuesto a salvar a Israel, aunque ellos no lo merecían. Nuevamente vemos ese círculo. Todo, todo ese patrón que habíamos visto en la anterior semana, pecado, cómo Dios se aira y se enoja contra este pueblo pecador y levanta a un opresor, un opresor que angustia al pueblo de Israel y este pueblo clama. ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? ¿Qué es de lo que habla estos versículos? Particularmente podemos ver que estos versículos, cuando nos habla acerca de y también de nos habla acerca de una salvación inesperada. ¿no? Y eso es lo que encontramos en estos versículos: una salvación inesperada. Pero el título que yo le he puesto al sermón de esta mañana es otro, un libertador lleno de sorpresas. ¿no? Los versículos nos hablan de una manera más amplia acerca de Ahorro. Y en, este, en esta historia nosotros encontramos varias sorpresas, ¿no? Y una que engloba todo, podríamos decir, es que manifiesta una salvación inesperada eso es lo que encontramos en estos pasajes una salvación inesperada ¿pero por qué es una salvación inesperada estos versículos que encontramos a partir del versículo 2 en el capítulo 3? nosotros encontramos una salvación inesperada porque Dios nuevamente interviene para salvar a su pueblo ¿no? es un pueblo que no lo merece no merece que Dios venga nuevamente a su destaque en esta historia encontramos la historia de un héroe que es zurdo, un hombre zurdo. Esta historia está en medio de dos historias. Está la historia de Otoniel que está por encima de, este, de la historia de este hombre que es Aot. ¿no? Y como hemos dicho la anterior semana, en Otoniel nosotros vemos el estándar que tienen cumplir todos los jueces. ¿no? Él establece el estándar para todos los jueces. Vemos que Aot cumplió también, o mató a Samuel, cumplió con varias hazañas. ¿no? Él derrotó, podríamos decir, a través del poder de Dios a aquellos que eran sus enemigos. Él logró y, y puso libertad al pueblo de Israel. Bueno, en esa historia nosotros encontrábamos también ese, ese patrón. El pueblo de Israel había pecado, se había tras, tras los ídolos, se había olvidado del Señor. Y Dios se había aigrado contra ellos y los había entregado a sus enemigos. Usando San se llamaba a ese enemigo, ¿no? ese rey. Y Dios los había afligido al pueblo de Israel, a su propio pueblo, con este rey. Pero vemos ahí a Otoniel que interviene. Dios lo levanta como el juez. Y él, juntamente con un ejército, libra a este pueblo que está siendo oprimido. Sin embargo, en esta historia nosotros ya encontramos... Detalles más distintos que en la historia de Otoño, particularmente cuando hablamos de otros. El patrón se vuelve a repetir. Nosotros vemos al pueblo de Israel que nuevamente peca, se rebela en contra de Dios, se aparta de Dios. Dios nuevamente está enojado, está irado con este pueblo rebelde y los entrega a sus enemigos. El pueblo nuevamente clama, eso lo encontramos en el versículo 15, y Dios nuevamente levanta pues, a un libertador, que nos libera. Nuevamente hay paz para el pueblo de Israel. En este caso, en esta historia, nosotros vemos que es un periodo largo, ¿no? 80 años. El pueblo de Israel disfruta de paz. Este patrón se vuelve a repetir nuevamente, ¿no? Encontramos aquí, en estos versículos, a un Israel va a encontrarse con un enemigo que es inesperado. Dios va a levantar a un héroe, a un libertador que es inesperado y va a efectuar una liberación inesperada. ¿no? En esas tres cosas yo quisiera resumir lo que hoy día les voy a hablar. Hemos dicho a un libertador lleno de sorpresas. ¿no? Es el título de este sermón. En primer lugar yo quisiera hablar de un enemigo inesperado. Eso es lo que encontramos en los primeros tres versículos de nuestra lectura. Versículo 12 al versículo 14, nosotros encontramos que Dios levanta a un enemigo inesperado. En el versículo 15 nosotros vamos a ver que Dios va a levantar un libertador inesperado. Y a partir del versículo 16 hasta el versículo 30, vamos a ver que Dios va a efectuar a través de este libertador inesperado una liberación inesperada. Quisiera que hablemos de estas tres cosas en estos pasajes. En el primer lugar, como les decía, vemos un enemigo, un enemigo inesperado, en el versículo 12 al 14. ¿no? Si nosotros volvemos a leer estos versículos, estos tres primeros versículos, dice, volvieron los hijos de Israel a ser lo malo ante los ojos de Jehová». Y Jehová fortaleció a Edlón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón, y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Iblón, rey de los Moabitas, 18 años. En estos tres versículos nosotros encontramos a ese enemigo inesperado. Pero la pregunta es, ¿por qué en esta salvación inesperada que nos habla este capítulo, nosotros encontramos también un enemigo inesperado? ¿Por qué estos primeros tres versículos nos hablan acerca de un enemigo inesperado? Estos tres versículos nos hablan de que el pueblo de Israel se había convertido en esclavos de un enemigo que era poco probable, un enemigo inesperado. ¿Quién es este enemigo? Los versículos nos dicen que el enemigo eran los Moabitas. Ellos eran los enemigos. ¿Pero por qué son un enemigo inesperado los Moabitas? Podríamos decir, el pueblo de Israel en la época de Josué, inclusive tal vez en la época de los jueces, no hubieran anticipado la conquista de parte de Moab hacia ellos. No hubieran pensado que los Moabitas los hubieran, los hubieran conquistado. Y Hay dos razones muy importantes para pensar esto. Porque el pueblo de Israel no hubiera pensado o no hubiera anticipado de que los Moabitas Hubieran sido sus factores. Primero, los moabitas eran parientes lejanos de los israelitas. Si nosotros retrocedemos en la historia, si nosotros leemos la historia de Génesis capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Y quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Entonces ahí nosotros encontramos ese parentesco. Tanto los Moabitas y los Israelitas, podríamos decir, eran parientes de lejanos. En otras palabras, en estos versículos nosotros encontramos, en este enemigo inesperado, que en la familia de Lot, los descendientes de Lot, los hijos de Lot, están, están sometiendo a la familia de Abraham. Todo este escenario se está armando, podríamos decir, en medio. Un contexto familiar. Los hijos del sobrino, aquel antecesor que era lo, están conquistando a los hijos de Abraham, que era el tío. Ese es el primer detalle que nosotros encontramos de estos enemigos inesperados. Moab, Había, podríamos decir una lucha parentista, ¿no? En segundo lugar, podríamos decir, ¿por qué es un enemigo inesperado, Moab? Moab ni siquiera habitaba la tierra de Canaán. Ese es el segundo detalle que nosotros encontramos de este enemigo inesperado. Si ustedes revisan, eh, después revisan los mapas que contienen en la Biblia en las páginas de atrás, se van a dar cuenta que Moab está más al este de lo que es el pueblo de Israel, está cruzando el río Jordán. Es decir, cuando Josué tuvo que efectuar toda, todas esas conquistas para poder poseer la tierra de Canaán, él se tocó primero con Moab En Deuteronomio capítulo 2 Nosotros encontramos Que Dios le dice a todo de Israel Le dice, ustedes no van a poseer La tierra de Moab Deuteronomio capítulo 2, versículo 9 Les dice eso Esa no es la tierra que yo les voy a entregar Así que en otras palabras Dios les dice en Deuteronomio 2, 9 Así que ni siquiera los toquen. No toquen para nada a Moab La tierra de Moab los moabitas estaban al otro lado del Jordán. Ellos ni siquiera habitaron la tierra de Canaán, que ahora debido libro de José es el escenario en el cual se están desarrollando todas estas historias. Moab geográficamente estaba al otro lado del Jordán. Cuando Dios llegó a su pueblo, a la tierra prometida, ellos tenían que cruzar el río Jordán hacia el oeste. Ahí estaba la tierra de Canaán. Dios les dijo, Dejen en paz a los Moabitas del Peronio 2.9. Ellos hicieron eso. Ellos no tocaron en ese entonces a Moab. ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar un poco más en los antecedentes de los Moabitas, en uno de los capítulos 22 nosotros encontramos otra historia que relaciona a los Moabitas y a los israelitas. Es la historia de, de Balak, ¿no? en uno de los capítulos 22 nosotros encontramos después de este hombre. Este era, podríamos decir, el antecesor de Eglón, este rey que ahora encontramos en, en estos versículos de juez. Este antecesor, este rey, dice en uno de los 22, que estaba temblando, porque estaba viendo cómo el pueblo de Israel estaba avanzando y estaba conquistando. Este antecesor de Eglón dice que tenía tanto miedo que tuvo que, podríamos decir, Contrataron a un falso profeta, a Balanga, para que maldijeran a los israelitas. Si nosotros vemos todos esos detalles, nos damos cuenta que los moabitas realmente eran un enemigo inesperado. Israel, en la época de, los, de Josué, inclusive en la época de los jueces podríamos decir, ellos no podían anticipar el hecho de que los supremos moabitas los vinieran a conquistar. Tal vez ni siquiera les tenían le tenía miedo a los moabitas. Encontramos en este enemigo, en estos primeros versículos, a partir del versículo 12 al 14, un enemigo inesperado. Versículo, estos versículos nos dicen que ya entrando en, en, en esta escena que nos narra a partir del versículo 12 al versículo 30, Hebrón, el rey de los moabitas, los había derrotado. Versículo 13, nos dice eso. Para como, como de males, no solamente había derrotado al pueblo de Israel, sino también había tomado cautiva la ciudad de las palmeras. Encontramos a este enemigo inesperado, que Dios mismo lo fortaleció a este enemigo inesperado, que no solamente los había derrotado, sino también tomó una de las ciudades, podríamos decir, eh, simbólicas del de, pueblo de Israel en ese entonces, ¿no? La ciudad de las palmeras. Pero ¿Cuál era esta ciudad de las palmeras? Tal vez en palabras que nosotros podemos entender, la ciudad de las palmeras era Jericó. Eso nos hace pensar más en la historia de lo que sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió en Jericó? Si pueden recordar, hermanos, cuando Josué hizo las hazañas. La historia nos que Jericó fue una de las mayores hazañas que Dios hizo a través de Josué, ¿no? Pero esa piedra, esa piedra que era tan simbólica para el pueblo de Israel, que podríamos decir era la entrada de todas las victorias del pueblo de Israel en la conquista, ahora había sido tomada por un enemigo inesperado. Jericho había sido tomada por uno de los enemigos inesperados. Dios, cuando condujo a Israel a la piedra prometida, Dios quería demostrar su fidelidad con el pueblo, ¿no? quería demostrar también su poder, quería mostrarles a ellos que Dios mismo sería quien iba a pelear por ellos a batalla. ¿no? Sin embargo, ahora encontramos a un pueblo rebelde que se había apartado del Señor, como nos dice el versículo 12, y que había sido conquistada por un enemigo que ellos mismos esperaban, y la ciudad más simbólica para ellos. Había sido tomada por un enemigo inesperado. Eglon posiblemente construyó su base militar en este lugar que era Jericó. Tal vez un palacio, ¿no? Lo que sí sabemos es que Eglon, este rey moabita, administró su gobierno sobre los israelitas desde este lugar, desde Jericó. Los israelitas, a partir de la conquista de Eglon, estaban bajo el gobierno de este rey. este rey despota, muy cruel, tenía que, no que pagar el tributo. Habían caído en manos de este rey malvado. Y estos versículos nos dice que toda esa tortura, toda esa angustia fue durante 18 años. Ellos habían pecado, habían perseguido a otros dos falsos. No solamente eso, el pueblo de Israel fue atraído por la forma de vida de las personas que no conocían a Dios Ya no había una distinción entre ellos y los pueblos paganos ¿no? Y Dios levantó, dice, en medio de esa rebelión A este enemigo inesperado ¿no? Lo segundo que nosotros encontramos Después de ver a un enemigo inesperado En estos tres primeros versículos de nuestra lectura Es a un libertador inesperado El versículo 15 nos dice y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ob, hijo de Gera, Benjamínita, el, el cual era suyo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a León, rey de Moab. Aquí encontramos a este libertador, a este juez inesperado, ¿no? Es Aot. Este es el libertador improbable, el libertador inesperado. Tal vez si nosotros estuviéramos en ese entonces y nos pusiéramos a pensar en todos los detalles que nos presenta Ott, la vida de Ott, el mismo Oth, tal vez tú y yo no lo habríamos elegido. Tal vez inclusive hubiéramos puesto argumentos acerca de, de Ott, ¿no? hubiéramos dicho, en todas las capacidades que muestra, vemos que no es capaz de servir y de, y de guiarnos y de ser el libertador. De ser el juez que Dios pueda levantar ¿no? sin embargo los detalles que vamos a ir mencionando nos muestra que este libertador era el libertador que Dios había levantado, un libertador inesperado ¿no? al leer este versículo 15 nosotros vemos que el pueblo nuevamente entra en ese en, esa, en ese patrón ¿no? se han revelado Dios ha levantado una opresión que en este caso son los mismos moabitas con Eglon encabezando esta opresión, el pueblo ahora en el versículo 15, en ese patrón, ¿qué es lo que hacía? Empezaba a clamar. ¿no? El versículo 15 nos muestra eso. El pueblo clamando por la misericordia de Dios. Ellos clamando en su dolor. Hubo tristeza, dice, durante 18 años. Ellos tal vez estaban cansados por toda la opresión que estaban viviendo. ¿no? ¿Y qué es lo que vemos ahí? La actitud de Dios. Dios teniendo misericordia de ellos y levantando un libertador llamado Aot. Acerca de este Aot, en este versículo nosotros encontramos algunos detalles. ¿no? Se menciona el nombre de su papá, se menciona el nombre de su tribu. ¿no? Aot era un benjaminita. Podríamos decir, inclusive en ese entonces, su tribu era algo insignificante en medio de todo el pueblo. La tribu de Benjamín era podríamos decir, un poco vista como insignificante. No solamente esta tribu era insignificante. Cuando nosotros vayamos avanzando más adelante en el capítulo 20 de este libro, nosotros vamos a encontrar que inclusive esta tribu era una tribu poco confiable. No solamente insignificante, sino poco confiable. Y de ahí, de ahí procedía este pues, Inésperado. Una tribu poco confiable, una tribu insignificante. ¿no? Y esos son los rasgos que en él también podemos encontrar más adelante. A lo largo de esta narración vemos que el autor del de libro de los jueces nos habla con mucha sutileza en varios detalles ¿no? de la forma en que realmente sucedió las cosas en este entonces Decíamos, fácil, fácilmente esta noticia podría ser, o este, este relato podría ser Publicado en las noticias del periódico. ¿no? Hay tantos detalles que nosotros encontramos aquí. Un hombre zurdo, dice. ¿no? Acerca de ahora, Él era un hombre zurdo. ¿Cómo podríamos... Eh, eh, ¿Qué es lo que significaba el hecho de que el autor esté mencionando un hombre zurdo de Aote? ¿no? Significaba que la mano derecha de este hombre estaba cegada. ¿no? Posiblemente su mano estaba liseada. Posiblemente había un tipo de defecto en su mano derecha, ¿no? tal vez había una deformidad, de tal manera que esto hacía que su mano derecha fuera inútil. Por eso el, el, la historia del relato no describe a esta hoja como un hombre sur, ¿no? pues la, Las posibilidades son de que tal vez había una deformidad en su mano derecha. En el capítulo 20 del libro de jueces, en el versículo 16, el libro de jueces nos habla también de otros benjaminitas. Nos dice que había 700 guerreros hábiles, que eran surdos también, el libro de los jueces. Posiblemente cuando nos vamos al capítulo 20 del libro de jueces, estos 700 hombres surdos, benjaminitas, posiblemente esa descripción que también encontramos de ellos, era porque tal vez ellos habían sido entrenados para hacer ambidies, usar las dos manos por eso se les dice hábiles en la batalla ¿no? nosotros podemos darnos cuenta que si un hombre usa las dos manos para poder pelear es mucho más hábil ¿no? sin embargo cuando hablamos ahora de Aot no deberíamos entenderlo de esa manera Aot no era este tipo de surdo que encontramos en el capítulo 20 de, del libro de jueces sino Aot tenía una deformidad tiene una incapacidad en su mano derecha. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? ¿no? Vemos que para el autor es algo importante mencionar este detalle. ¿no? ¿Por qué? Porque lo menciona por segunda vez en este relato. Dos veces lo menciona. Que con su mano izquierda a otro para matar a Dios. ¿no? Entonces era un detalle importante para el autor. Mostrar que realmente era absurdo por la incapacidad que tenía en su mano derecha. Este era este libertador inesperado, ¿no? este fue inesperado ahora. Para los antiguos israelitas, la derecha era muy significativa, ¿no? era un lugar de honor, era un símbolo de fuerza. Se nos dice que Dios cura por su mano derecha en Isaías. Se nos dice en el Salmo 110 que Dios establece a su elegido a su diestra, no a su derecha. Entonces, para un israelita antiguo, la derecha significaba honra. ¿sí? Sin embargo, la izquierda, podríamos decir, se consideraba en gran medida como algo insignificante. En algunas ocasiones inclusive como algo de deshonra. ¿no? Eso significaba la izquierda. Ahora, cuando surge este libertador a otro, como el juez para Israel, es sorprendente. eso este es lo sorprendente de la historia, porque él es surdo. Esto, este detalle de que él fue ese no es algo secundario. En realidad, es algo muy importante. Es, podríamos decir, el instrumento para que nosotros comprendamos que su mano derecha estaba deformada. Entonces, podríamos decir, cuando consideramos a este libertador inesperado, Toda aquella competencia, todo aquello que podríamos decir de lo competente, era escaso en él. Inclusive hasta el punto de decir que era nulo en él. Él no era, podríamos decir, un hombre capaz. Como les decía al, al empezar, si tú y yo hubiéramos estado en ese entonces, no hubiéramos elegido a él como nuestro juez, como nuestro libertador. Hubiéramos dicho, él realmente no está capacitado para realizar esta tarea. Su mano derecha, la, la mano de la fortaleza, la forma incapacitada. ¿sí? Sin embargo, esta historia y este punto tan importante, y este detalle tan importante y tan relevante que les estoy mencionando, nos enseña un punto muy importante. Les ¿sí? pues decía que lo que desarrolla este capítulo es una salvación inesperada porque una salvación inesperada porque dios trabaja de esa misma manera dios trabaja y obra a lo largo de la historia una y otra vez cuando él está decidido dar a su pueblo israel salvación da a un hombre que es sordo ¿no? se han puesto ...a pensar en el tiempo de la monarquía. Saúl fue puesto, podríamos decir, como rey, el primer rey de Israel. Y fue algo que el pueblo instó para que Saúl pueda entrar uh, como gobernante, como el primer rey de Israel. ¿no? La historia nos que, que el pueblo estaba viendo qué hombre iba a ser su, su, su nuevo rey. ¿no? Y ellos ven en Saúl un hombre alto, un hombre fuerte y dicen... Él va a ser nuestro rey. Sin embargo, este hombre en la historia nos muestra la historia de Israel que no era conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Saúl es desechado por parte de Dios. Y Dios después establece a su rey. Y aquel rey que era conforme al corazón de Dios, no era un guerrero, si no, era, si no era un simple pastor. ¿Sí? Dios obra de esa manera en la historia de Espíritu también nos muestra eso Dios usa hombres así Usa circunstancias así Para mostrarnos su poder Para mostrarnos su fidelidad A pesar de, la, de las Imperfecciones de aquellos que Él usa ¿no? Dios pone personas Que para nosotros inclusive nos van a hacer Rascar la cabeza ¿no? nos, van a, nos van a hacer que nosotros nos preguntemos ¿Por qué Dios ha elegido a este hombre? ¿Por qué no lo ha elegido a este otro? Mira Mejor, es más mejores, más capaces, más y más fuertes, ¿no? Pero Dios elige a estos hombres. ¿no? De tal manera que muchos hombres pueden preguntarse y gastarse la, la cabeza, ¿no? Y podrían decir que estos hombres son descalificados. No tiene mucho sentido lo que Dios está haciendo. Pero Dios obra de esa manera. Dios pone a aquel que es carro para ser su juez en este punto de la historia. La historia nos deja algo muy en claro Aot era adecuado para liberar a Israel de los Moabitas estaba bien equipado podríamos decir debido a su deformidad él estaba bien equipado debido a su deformidad lo que parecía ser una debilidad que lo descalificaba Aot el no poder usar su mano derecha Hizo que Dios cumpliese los propósitos que él tenía para con su pueblo y para con este hombre. Este es ahora, este libertador inesperado. En tercer lugar, y tal vez el desarrollo de toda la historia, nosotros encontramos una liberación inesperada. A partir del versículo 16 al versículo 30, nos habla acerca de la hazaña que ha Saúl, ¿no? y encontramos ahí una liberación inesperada. A partir del versículo 16 nos dice que este hombre a hizo una daga de concudo, aproximadamente 18 pulgadas. Él sabía qué es lo que iba a hacer con esta daga, cómo lo iba a emplear. Dice que esta daga lo ató a su muro derecho, ¿no? Él ató esta daga a su muro derecho para poder estirarlo de una manera efectiva. Estos detalles que nosotros encontramos aquí, son algo inusuales, podríamos decir, a los soldados comunes. Ustedes ¿no? se pueden pensar, para poder eh, manipular una espada, para poder des desenvainar su espada, todos los soldados comunes que eran diestros tenían que poner su espada en el lado izquierdo, ¿no? Porque sacar de la mano del, lado, del muslo derecho es más difícil. Entonces, ellos sacaron del, del muslo izquierdo para poder des desenvainar su espada, ¿no? Sin embargo, los detalles que encontramos acerca de ahora, nos dice que él se hizo una daga y que él también apuesta a daga su mucho derecho. Estos detalles son importantes y lo vamos a ver más adelante. ¿no? En el versículo 17 nos dice que eh, él y también otros hombres fueron a pagar un tributo a John. ¿no? Aquí en el versículo 17 hay una nota sobre John que nos dice que él era un hombre muy grueso, era un hombre gordo, no? Este rey era un hombre... Eh, todo, ¿no? era muy grueso. Y eso es algo también muy significativo en esta historia. En, este, en esta escena que nosotros encontramos a partir del versículo eh, 16, encontramos secuencias acerca del relato. ¿no? Primero encontramos a Oth que está llevando el presente a ¿no? Juan, él está acompañado dice, por personas. En, en esta corte también, Eglón está acompañado por toda su corte. ¿no? Hay personas que están apoyando a Eglón. Sin embargo, Eglón cuando ve a Otti y ve también a las personas que están trayendo el presente, simplemente lo ve como una persona más, ¿no? como un enviado más por parte de Israel, que está trayendo regalos. ¿no? Si ellos, tal, vez, tal vez Eglón simplemente dice, esto es algo... Que manifiesta de que Israel está sometida a estos regalos que están cayendo. Con la segunda secuencia, nosotros vemos que, eh, que los acompañantes y también otros se retiran del lugar después de dar los presentes. ¿no? El se queda con toda su corte, sin embargo, Ahor regresa, ¿no? Regresa, solamente él regresa para realizar la tarea que él tenía en mente, ¿no? Ahora, en esta segunda secuencia, nosotros encontramos solamente a Eglón y toda su corte. Y está solo ahí, ahora, frente a todos ellos. En esta hazaña, en esta liberación inesperada, en la tercera secuencia encontramos que Ahor le dice, tengo un mensaje para ti, tengo palabras para ti. En esta tercera secuencia encontramos a Eglón que está impaciente, quiere saber el mensaje, de, de Aot, y Aot, le dice que es un mensaje de Dios, ¿no? que había traído de parte de Dios. El pide a toda su corte que se retire, eran solos, el y Aot se quedan solos en, en, en ese lugar, a, podríamos decir a puertas cerradas, y de manera inesperada la historia nos dice que Aot tomó con su mano izquierda su espada y la clavó en el diente del rey de Dios. No tan grande, como podríamos decir, este era tan gordo y, y, y, y la parte a otra, y dio con tanta fuerza esta espada que el versículo 22 nos dice: en las que entró tras la hoja, eh, toda la espada, ¿no? Y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. Y dice el versículo 22: y salió el esqueleto. ¿no? El versículo 23 nos dice, y salió a otra al corredor, y se dio tras las puertas de la sala, y la aseguró con el Cuando hubo salido, volvieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas dijeron, sin duda el cubre sus pies en la sala de verano. Estos detalles son un poco escabrosos, ¿no? lo que encontramos. Le eh, dice, como dice esta narración, Aot y Eglón se quedan solos, y ahora lleva acá nuestra tarea, ¿no? De tal manera que, que mete la espada y, y a, a este rey, ¿no? Y hay un detalle ahí que, que todo lo que estaba en sus, en sus intestinos empieza a salir, ¿no? Y cuando están a puertas cerradas, ¿sí? y también el versículo 23 nos dice que a otra al salir cierra con cerojo. los siervos que están allá afuera, que habían dejado solo a Eglón dice que empiezan posiblemente a oler lo que está saliendo de sus intestinos. ¿no? Y posiblemente ellos están pensando de que Glom eh, está en, en el tiempo en el que él está haciendo sus necesidades. ¿no? Los siervos del rey saben que la habitación de Glom tiene aposentos privados, que hay un lugar para ir al baño. Y cuando el texto nos dice que cuando me, Aos metió su espada al vientre de Glom, los intestinos liberaron el contenido. ¿no? Posiblemente los siervos estaban ahí pensando eso, ¿no? El está haciendo sus necesidades. ¿no? Imagínense, es una escena muy vergonzosa, no si nos ponemos a pensar. Tal vez nos ponemos, podemos poner a pensar, ¿qué es lo que estarán diciendo entre ellos? Entre estos, entre esos los siervos, ¿no? Entre los siervos, ¿qué se estarán diciendo? Tal vez estaban diciendo, ¿qué hacemos? ¿Tocamos, abrimos la puerta le interrumpimos en este tiempo tan privado de este rey? ¿Qué es lo que hacemos? Y simplemente la historia nos dice que ellos esperan, ¿no? Tal vez ellos hubieran dicho, no, no podemos entrar y e intervenir en este tiempo tan privado a nuestro rey, ¿no? Y tal vez por el olor que estaba saliendo de, de aquello que había salido de los intestinos de este rey, ¿no? Sin embargo, dice que después de una larga espera, ellos entran, ¿no? Y descubren, descubren que su rey ha muerto ha sido asesinado, aquel es que nos había gobernado, aquel es que nos había llevado una vida buena en medio de, de Canaán, manteniendo cautivos al pueblo de Israel, está muerto. Estos cielos se encuentran a su muertos. Es ¿Qué es lo que vemos en esta en este lugar? ¿no? Vemos a este libertador inesperado que hizo una sangre. ¿no? Este libertador inesperado después de realizar estas año dice en los versículos que regresa a Se reúne nuevamente con el ejército. ¿no? Y se toca una trompeta. Les dice a, a, a aquel ejército, les dice, el Señor ha entregado a sus enemigos en nuestras manos. Y ellos dice que esperan a las orillas del río Jordán a los mohaditos. ¿no? Ese lugar, podríamos decir, era un lugar estratégico. Hemos dicho que cuando los Moabitas, cuando el de Dios conquistó al pueblo de Israel, ellos no estaban habitando Canaán, no era su tierra. ¿no? Ellos tuvieron que cruzar el río Jordán y se tuvieron que instalar al otro lado del río Jordán. Sin embargo, ahora cuando los siervos y este ejército de los Moabitas ven que su, que su rey, que su gobernante está muerto, lo más obvio es que ellos también van a ir. ¿no? Esta otra Después de realizar una hazaña, solamente él reúne al ejército y les dice, tenemos que esperar en el río Jordán, porque los moabitas van a tratar de escapar y tienen que cruzar este río para volver a sus tierras. ¿Sí? La historia nos dice en estos versículos que 10.000 hombres moabitas cayeron ese río en manos de Teob de y del ejército de Israel. Y ¿Sí? Dios le dio descanso a Israel por 80 años. Esta historia es una historia fascinante. ¿no? Tal vez si tú o yo hubiéramos escrito la Biblia, o una historia acerca de esto, tal vez hubiéramos obviado varios detalles, ¿no? que son escabrosos en esta historia, pero Dios lo quiso poner así, en su palabra. Dios quiso poner todos estos detalles. Esa es la forma en la que Dios nos, nos quiere mostrar a un libertador inesperado, a una liberación inesperada, Fue ¿no? una liberación inesperada. Tal vez nosotros, si hubiéramos estado en ese entonces, tal vez inclusive ahora, hubiéramos dicho, sería más apropiado que Dios hubiera hecho estas cosas como lo hizo el opinión. Levantar a un libertador, y este libertador lo mira a todo un ejército. Y con todo el ejército y el libertador, ir, a, ir recién a Jericó y poder conquistar, tomar cautiva nuevamente a Jericó sin embargo la historia no nos dice así nos muestra un hombre que tal vez era menospreciado en ese entonces que el mismo va y solo realiza una hazaña y después recibe a uno un ejército para poder eh, poder eh, anular a los, a los demás malditos ¿no? esta historia es una historia fascinante La historia nos muestra que lo que Debía haber sido para otro un inconveniente, es decir, no poder tener su mano derecha para poder usarla. La incapacidad que él tenía para otro fue su fortaleza. ¿no? En ese entonces, como les decía, la derecha era la mano más valiosa para un guerrero, ¿no? para cualquier persona. Los héroes, los soldados usaban su arma. En su muslo izquierdo, algo que era contrario a otro, ¿no? para poder, poder desenvainar su espada. ¿no? Posiblemente los asistentes, los asistentes de este rey Eglón, eh, revisaron a aquellos que iban a estar con el rey, ¿no? como todo por la seguridad. ¿no? Y seguramente ellos siempre trataron de buscar en el muslo izquierdo, encontrar tal vez una daga y sacar y decirle el tiempo de pasar. ¿no? Posiblemente eso hizo de que estos, estos asistentes dejaran pasar a otro, ¿no? porque no encontraron nada en su mundo izquierdo porque la espada estaba en el mundo derecho ¿no? los asistentes seguramente no encontraron nada de espada ¿no? además el hecho de que tuviera la mano derecha defectuosa a o, eso tal vez hacía pensar a sus asistentes y al mismo blog no hay peligro que, que, que el rey pueda, pueda pasar si este hombre pasa y se queda solo con el rey, no significa ningún tipo de amenaza para el rey de este hombre a otro. Pero Dios usó a este libertador, libertador, para traer una liberación, para un pueblo que no lo merecía. Pero ¿cuál es el punto de esta historia? En esta historia vemos elementos de todos los demás jueces. Dios nos enseña cosas acerca de sí mismo, acerca de su propio camino de salvación. Si nosotros nos ponemos a pensar, nos vamos más atrás en Génesis capítulo 3, 15. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos, cuando ellos desobedecieron a Dios, ellos invocaron la ira de Dios. Su generación todos sus descendientes, a partir de, esa, de ese pecado que nosotros encontramos en Génesis 3, toda su descendencia iban a ser separada de Dios. ¿no? Romanos 3, 23, nos dice: por cuanto todos los pecados están destruidos de la prueba de Dios. Cuando Dios, en Génesis 315 se dedicó a la serpiente, ahí Dios perdió palabras de maldición sobre esta serpiente, ¿no? pero también Dios. Perdió Evangelio. Habló de las primeras palabras del Evangelio, anunció Adán y Eva, y también la serpiente escuchó el Evangelio, la promesa de un salvador, un redentor. vemos que la siguiente de la mujer, en Génesis 3.15, iba a pisar la cabeza de la serpiente? nosotros nos ponemos a pensar en todas las historias del Antiguo Testamento, en los tiempos de Abraham, podríamos decir, esta promesa de un Salvador, de un Redentor, seguía siendo vigente. En Mesías, esa promesa que en Génesis 3.15 se había escuchado, de ese hijo, de la simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente, seguía siendo vigente en la época de Abraham. En la época de claritud, en Egipto, cuando Israel se encontraba como esclavo, esa promesa, podríamos decir, era la promesa que sostenía este pueblo. La promesa sería vigente en medio de la esclavitud del texto. Más claro podríamos decir, vemos cuando hablamos acerca de Moisés, Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo. Vemos en Moisés, podríamos decir, una sombra de ese Mesías que había sido prometido en necesitó 3. 5. No solamente eso, cuando Dios a través de Moisés establece un sistema de sacrificios. Podríamos decir que cada día tenía que ofrecerse un tipo de sacrificio, semana tras semana, mes a mes, estación tras estación, año tras año. Cada siete años se recordaron cierto tipo de cosas. Eso les recordaba al pueblo la necesidad del perdón, la necesidad de que sus pecados fuesen expiados por un sacrificio sangriento, un sacrificio perfecto. Vemos en la historia de Josué que están acerca al libro de los jueces que Dios lo levantó para ser el capitán de su ejército. Dios usó a este hombre para plantar a su pueblo en la tierra que él les había prometido. Y ahora en la época de los jueces, vemos que Dios levanta juez tras juez para liberar a su pueblo, que se sigue levantando desde el día en contra de Dios. Es misericordia. Dios restaurando a su pueblo y recordando constantemente esa promesa que viene desde Génesis 315. Un Salvador, un Redentor, un Libertador, un Juez Perfecto. Posteriormente, Dios levantó a un hombre conforme al corazón de Dios en la historia de José. Levantó a David. Le dijo a David: Yo voy a poner a tu hijo en tu trono y su reinado va a ser eterno. Pero David murió. Su hijo Salomón también murió. Dios seguía mostrando que la promesa de un redentor estaba vigente aún en los tiempos de David. Cuando la monarquía se dividió en el norte y en el sur, Dios continuó llevando a cabo su promesa. Los trajo nuevamente de ese cautiverio de 70 años en Babilonia. Él y ellos fueron humillados, el templo y las murallas de Jerusalén fueron destruidos. Pero Dios sigue recordando a su pueblo las promesas de un Salvador. Esa promesa sigue intacta. En los tacos de resta se construyeron los muros, la ciudad fue reconstruida, el pueblo también. Y después Dios guardó silencio durante 400 años. 400 años de silencio. Dios no enviaba más profetas durante 400 años. El pueblo era enseñado por Dios. A recordar y a creer a que habían escuchado antes de sus 400 años. Recordar su ley. Recordar las palabras de los profetas. Recordar todos esos sistemas sacrificiales para recordar y creer y esperar aquel que iba a venir a salvar al pueblo de su pecado. Y después de 400 años de silencio, Dios envió a un ángel, un ángel que se llamaba Gabriel. Me envió una mujer campesina que se llamaba María. y Le dijo a este ángel, tú eres bendita. Dios te ha escogido y tú vas a experimentar una concepción milagrosa. La hijo que ha sido prometido por todos los siglos va a nacer. Esta mujer, con su prometido, con su comprometido, con su prometido era que era sí. Jesús. No se fueron a un palacio para que pueda nacer este hijo prometido no se fueron un estable de animales. Ahí María dio a luz al Salvador, al Salvador más inesperado, aquel Salvador que se había anunciado desde que en para que Dios hiciera todo aquello que él había prometido con su carne, para que este Salvador inesperado que había nacido no en una cuna de oro, sino en un pesebre fue el sacrificio adecuado de expiación de los pecados del pueblo. Dios, luego, a este Salvador inesperado, después de que realizó su ministerio, lo llevó frente a las autoridades de Roma. Ahí, frente a las autoridades de Roma, estaba su Salvador inesperado, frente a, este, frente a un hombre que se llamaba Pilato. Este hombre le preguntó, ¿Eres que un rey? Este salvador inesperado podría haber convocado en cualquier momento a legiones de ángeles. Estoy seguro que legiones de ángeles estaban esperando. Ahí estaban esperando listos para cualquier momento decir a todos sus enemigos. Pero no. Dios de la forma más inesperada hizo que su hijo, este salvador inesperado, se someta a las burlas, al destrezo en la cruz y muriera en la cruz. Estoy seguro que para muchos, incluyendo sus seguidores en ese entonces, esto les hubiera parecido o les habría parecido una completa derrota, un completo fracaso. Pero Dios estaba salvando a su pueblo de su pecado a través de una cruz. De la manera en que tú y yo no hubiéramos imaginado. Por medio de un hombre que vivió en la casa de un carpintero. Un hombre que, en lugar de escoger un ejército para llevar a cabo el establecimiento de su reino, escogió solamente a 12 hombres. Quiero hacerte algunas preguntas. Si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, aquel Salvador inesperado, el cual este libro de jueces 3 nos muestra, podríamos decir, como una sombra, si tú no conoces, si tú ves a Jesús como una simple superstición, tal vez no lo ves como una superstición, tal vez lo ves como alguien ante el cual tú te sacarías el sombrero y decías, te dirías, realmente respeto todo lo que ha hecho, hasta puedo llegar a admirarlo por, por, ese, por ese amor que tenía hacia, hacia aquellos que predicaba. ¿Ah? Tengo un respeto y una admiración por los milagros que hizo mientras él estuvo en la tierra, pero simplemente para mí no tiene ningún tipo de relevancia. Tal vez hace miles de años, hace miles y miles de años, era importante, pero para mí hoy, ese Jesús está completamente desconectado del mundo moderno. Y para ti, ese Jesús es simplemente eso. lo que Dios dice para nosotros en 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y necesitaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido a Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan no sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente precesaderos y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si hoy tú estás ignorando a Jesucristo, si tú tienes instalado en tu mente de que Jesús, Simplemente es un líder religioso de una época que ya está, una época ya pasada. Escúchame. Él es el único salvador que, que tiene este mundo. Él es el único que Dios desde la eternidad pasada tenía para salvar a los pecadores. Él es el único durante todo el Antiguo Testamento a quienes las personas esperaban con ansias. Y él vino como un salvador inesperado. Los judíos esperaban un comandante que los pudiera salvar de los humanos, pero no. Dios envió a aquel que iba a ser crucificado, que iba a morir a través de una cruz. Dios quería hacer a través de esa cruz una obra más profunda. Si tú no estás confiando en Jesús de esta manera, deberías pensar en esto seriamente. Dios es aquel que salga. Y lo hizo a través de un salvador inesperado y de una manera inesperada. Tal vez te estás preguntando, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué se supone que necesito ahora? Tal vez en tu mente y en tu corazón, vos estás obrando y estás diciendo, se supone que no soy quien debería ser yo. Todas las cosas realmente están mal. Estoy entrascado en asuntos que en el cual no debería estar. ¿Sabes? Cristo vino para todos los que creen en Él. Dios ha previsto a este Salvador para cada pecador que confía en Él. Así que lo único que te puedo decir es, confía en Él ahora. Y dile, sálvame, sálvame. Hermanos y hermanas, hemos hablado acerca del enemigo inesperado al en, en comenzar este sermón. ¿Saben? Acerca de ese punto, podría decirles, es un recordatorio, es una advertencia para nosotros. Puede que hoy en tu vida, en nuestras vidas, haya cosas que nosotros creemos que hemos dominado por completo. ¿no? Puede que haya áreas en nuestras vidas en las que nosotros creemos que no tenemos todo bajo control y decimos, no creo que se vuelva, vuelva a acontecer eso en mi vida, yo ya no soy apto para eso. Realmente lo tengo todo bajo control. Creemos que ya no podemos preocuparnos de ese tipo de cosas que han sucedido en el pasado. Pero puede haber circunstancias, puede haber ocasiones, puede haber estragos que hagan que nosotros podamos volver a caer en nuestros pecados. Puede que haya pecados en nuestro pasado, que vuelvan a ser en nosotros estamos, si nosotros no somos diligentes en áreas como la pereza, en áreas como el engaño, en áreas como la mentira, como el chisme, en áreas como la lujuria, en áreas como la glotomería, en áreas como cualquier pecado que se nos pueda ocurrir y tal vez nosotros pensamos y decimos lo hemos dejado atrás en una vida anterior, ¿saben? En condiciones pueden presentar condiciones inadecuadas en las que esas situaciones y esos pecados puedan volverse a colocar en nuestra vida que puedan llevarnos nuevamente cautivos si nosotros no somos inteligentes en caminar con humildad y dependencia a nuestro Dios ahí fue exactamente donde fallaron los israelitas. ellos buscaron ellos fueron atraídos por las cosas que sus vecinos, que no conocían al verdadero Dios, ellos fueron atraídos por ellos, sus formas de vida, y las consecuencias es que ellos fueron esclavizados durante 18 años. Fueron esclavizados por un, por un enemigo que era inesperado. Sabes, el llamado para ti es que seas diligente en buscar al Señor, en tener una comunión constante con el Señor. Ese es el llamado que te hago Pero también hermanos y hermanas Necesitamos ver el significado de todo esto Dios nos enseña algo en estos pasajes Algo sobre nosotros mismos No muchos de nosotros Dice primera Corintios los versículos que he leído anteriormente No muchos de nosotros éramos poderosos sino no éramos monedas del mundo y Dios usó los necio del mundo para avergonzar los sabios. Primera Corintios 1.26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni no muchos poderosos, no ni muchos nobles. sino que lo necio del mundo es con Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo es con Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo del mundo y lo menospreciado es con Dios lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Solo bueno, mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que tú has traído ante Dios? ¿Qué es lo que tú has contribuido para que Dios te salvara? No había nada en nosotros que Dios, que Dios hubiera visto y hubiera dicho: Este tipo merece estar en mi equipo. Dios lleva a un pueblo pecador. A un pueblo pecador, y Dios entregó a su Hijo como un salvador inesperado para este pueblo pecador. Y lo hizo para salvarnos de una manera inesperada. Ahora estamos en Cristo, y hemos creído en Él. Esto Dios hizo, para que la gloria no sea para nosotros. Sino como dice estos versículos de 1 Corintios, en que se vendía, gloríese en el Señor. Los caminos de Dios, hermanos, no son nuestros caminos. Dios trabaja de manera inesperada. Puede usar un salvador zurdo como lo hizo en esta historia para liberar a su pueblo. Él puede usarte, inclusive, aquí con todas tus imperfecciones para cumplir todos sus propósitos. Puede usar los instrumentos más improbables para cumplir sus propósitos en tu vida. ¿Qué tipo de instrumentos? Dios puede usar instrumentos improbables como la eternidad, la ruptura en, en tus relaciones, puede usar instrumentos como tus sueños destrozados, puede usar instrumentos como la incertidumbre. Recuerda, Dios usó una cruz humana para realizar la redención de su pueblo. Así que Él puede usar cualquier situación en tu vida. Él va a usar, él puede y él va a usar situaciones para ver que aquella redención que atrae a través de ese salvador inesperado que es nuestro Señor Jesucristo se complete en nuestras vidas. Él va a hacer que se garantice la, la obra completa en nuestras vidas. Él no va a hacer así. Él no Vamos a hacer Vamos a orar. Señor, gracias por... Tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, que... tu palabra que ha sido leída, Señor. Te ruego, Señor, que tú apliques en... la efectividad que solamente te estuvo diciendo. Te apliques en los corazones, Señor, de... de tu pueblo, tu palabra. Te Señor, como cristianos nosotros no sí nos escribamos, Señor, a vivir con todos los aéreos entonces. No nos tengamos que forzar, Señor, más adelante como enemigos inesperados. Te que, que no descansemos, Señor, en vivir vida inteligente en santidad, Señor, buscando siempre tener una comunión y una relación, Señor, adecuada con que, que nos ayudes a percibir la santidad, Padre. Te que ruego que aquellos pecados pasados, Señor, en los cuales, los cuales gobernaron, Señor, en nuestras vidas, no se deban a repetir, Señor, pero para eso ayúdame, Señor, a buscarte a, a su padre. También, Señor, te digo que nos ayudes a depositar nuestra esperanza con aquel Salvador que tú has mandado, Señor. Tal vez si nosotros hubiéramos sido judíos, también como ellos hubiéramos esperado a un comandante que venga con un ejército y levante una revuelta y. y, y y Señor, sí, Señora, los humanos que eran estar unidos. Pero no te has enviado a un salvador que nació en un pesebre, que vivió en una casa de un carpintero, que realizó sus ministerios predicando, y escogió solamente a los hombres y que después fue a morir a una cruz. Seguramente muchos de los que Dios no se esperaban eso de un permiso que Dios. Pero, Señor, gracias porque a través de, esa, de ese Salvador inesperado y a través de esa salvación inesperada que se efectuó en una cruz, tú nos has perdonado, Señor, de todos nuestros pecados y nos has traído aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tu obra es perfecta. Y lo haces, Señor, no como nosotros muchas veces queremos o esperamos, pero al final de cuentas tu obra, Señor, es perfecta. Gracias, Señor, porque podemos tener esperanza de que. Así como tu salvación ha sido una vez y para siempre lanzada en una cruz, tú la vas a completar, Señor, de nosotros, mientras nosotros vivimos en santidad, Señor, en esta vida y mientras estamos en esta Señor, Señor, Hemos llegado a, hemos creído en Cristo, podemos estar confiados que un día también vamos a disfrutar de tu glorificación y vamos a vivir, Señor, por toda la eternidad contigo, Padre. Gracias porque eres tú, Señor. Y tus obras, Señor, son perfectas, así como tu si carácter es perfecto. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener, Señor, con Iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, cuando ellos, se, ellos regresen, Señor, a sus hogares. Pero que tú los Señor, y permite que esta semana ellos desarrollen sus labores, Señor, en sus trabajos. Y lo hagan todo, Señor, para tu que gloria. No sea solamente el domingo el tiempo en el que nosotros meditamos en tu palabra, sino que entre semana nosotros llevemos, Señor, por obra, aquello que aprendemos en domingo y continuemos, Señor, meditando entre semana en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestro. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido tener. Hemos orado y por méritos de nuestro Salvador. por sea, el sacrificio perfecto, Señor, por nuestros pecados, que nuestro Señor Jesucristo. Amén.